En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a Santa Margarita María Alacoque por su centenario de su canonización, el 13 de mayo. Oremos. Oh Santa Margarita María, a quien el Sagrado Corazón ha constituido heredera de sus divinos tesoros. Os suplicamos que obtengáis de este corazón adorable las gracias que tenemos actualmente necesidad. Os lo pedimos con entera confianza. Él se digne concedernoslas por vuestra intercesión y glorificarse así Él mismo una vez más en Vos. Amén. Cuarto día Honremos hoy a Santa Margarita María como a la confidente del Corazón de Jesús. Nuestro Señor le dijo un día, Si me eres fiel y me sigues, te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Y porque fue fiel, se comunicó a ella y le reveló los incomprensibles secretos de su adorable corazón. Cada vez que somos fieles a la gracia, invitamos al Espíritu Santo a que se comunique a nosotros. Práctica. Guardar en secreto nuestras conversaciones con Dios, máxima de la santa, trabajar, sufrir por amor y callarse, es el verdadero secreto de los amantes del bien amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,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 ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios y Patrona de la Orden de la Visitación, ruega por nosotros. Santa Margarita María, discípula y apóstol del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Tú que tuviste a la Virgen Inmaculada por Madre y Maestra, ruega por nosotros. Perla preciosa del Reino de los Cielos, ruega por nosotros. Tú que fuiste asociada a los serafines adoradores del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Víctima y holocausto del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Copia fiel del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Adoradora privilegiada del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Tú que como San Juan descansaste sobre el Corazón de Jesús, Ruega por nosotros. Casta paloma que fijaste tu morada en la abertura del corazón de Jesús, ruega por nosotros. Tú que viviste profundamente escondida en el corazón de Jesús, ruega por nosotros. Modelo de obediencia y mortificación, ruega por nosotros. Fiel imitadora, de la dulzura y humildad del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Violeta del jardín de San Francisco de Sales, que derramas por toda la Iglesia el buen odor de Jesucristo, ruega por nosotros. Tú que fuiste crucificada con Jesucristo crucificado, ruega por nosotros. Tú a quien el Espíritu Santo Favorecido con el don de profecía, ruega por nosotros. Sapientísima y dulce directora de las almas llamadas a la vida religiosa, ruega por nosotros. Misericordiosa abogada de los pecadores, ruega por nosotros. Caritativa bienhechora de los enfermos, ruega por nosotros alegría de tu santa orden y gloria de tu pueblo, ruega por nosotros. Tú que rodeas con especial protección todos los corazones devotos del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Derramado sea la gracia en tus labios. Por eso te bendijo Dios para siempre. Oremos. Señor Dios Jesucristo, que por medio de maravillosas revelaciones, ¿Manifestaste a Santa Margarita María Viegen las riquezas incomprensibles de tu corazón? Concédenos por sus méritos que a su imitación te amemos en todas las cosas y sobre todas las cosas, a fin de que seamos dignos de tener para siempre nuestra morada en tu corazón. Oh tú, que siendo Dios vivos y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.